Por Último, nosotros podemos guardar las, las expresiones lambda en, encapsuladas en un tipo delegado, en una instancia de un delegado. Por ejemplo, acá tenemos action string, que eso significa que recibe un string y no retorna nada. Y le estoy guardando el lambda nombre que va a saludo, hola, nombre y llama con line. Es un ejemplo muy parecido a este, pero ahora sí está bien escrito el nombre de, del parámetro de entrada. Y fíjense, eh, yo después puedo llamar, usar este delegado saludar las veces que yo quiera. Lo mismo acá tengo otro ejemplo con func que recibe un entero y retorna un entero y se llama elevar al cuadrado. Entonces, recibe x y ese x lo multiplica por sí mismo. Entonces, sabe que recibe un entero, retorna un entero y eso lo puedo almacenar en un delegado func int int. Sí, esto es lo que estamos haciendo. No la estamos guardando en variables. O sea, lo estamos guardando en variables, pero esas variables lo que almacena en realidad es una instancia de un delegado que encapsula la expresión lambda. En ese ejemplo, realiza un método a través de lambda y a su vez lo iguala a una instancia tipo delegado? Sí, está instanciando action encapsulando este, esta expresión lambda que saluda. Acá en el ejemplo que está arriba tenemos un método que recibe dos enteros, retorna un long y lo estamos asignando le estamos asignando a, a esa variable tipo delegado este método anónimo con lambda que recibe dos enteros y esos enteros los procesa multiplicándolos y retorna el valor de la multiplicación. Entonces, ¿qué pasa acá? Agarra esta, este método anónimo, se fija que coincida en su firma con, con el delegado, instancia el delegado y encapsula el método y lo guarda en la instancia del delegado que queda en esta variable. ¿Cómo sabe acá que es un long? Bueno, porque lo estamos asignando a un delegado que retorna un long. Y es completamente posible porque estamos multiplicando dos enteros y los dos enteros se pueden castear a long sin problemas. ¿Por qué? Porque es más grande. Es una conversión implícita. Eh, Vamos a refactorizar nuestro querido ejemplo y acá teníamos un método saludar que lo único que hacía es un console brightline. ¿Quién me dice cómo reemplazo este saludar por una expresión lambda? Sería un método que no retorna nada y no recibe nada y hace un console bright Line. Mercedes dice que sería así. No recibo nada, paréntesis vacío, y voy a line lo que sea. O sea, en, en la expresión, en el cuerpo del método, va a llamar al console line y va a decir, hola, mundo. ¿Qué tal? Ya puedo borrar mi saludar. ¿Lo ven? Esto podría estar acá al costado, pasa que con, con el tamaño que estamos manejando. Ya, bueno. ¿Lo ven? Cumple con la firma de delegado sin parámetros, que es un delegado que no retorna nada y no recibe nada. Sí, no recibe nada y console braille line no retorna nada. Perfecto. Puedo usar este, esta expresión lambda en línea y me ahorro una declaración mucho más extensa abajo. Lo veo más rápido. No tengo que bajar a ver el método saludar a ver qué hace. Lo estoy viendo ya acá, directo. Pero esto se puede hacer porque es una sola línea de código. Si acá hubiera 5, 10 líneas de código, me, eh, ya eh, genera el efecto contrario. Estás ensuciando el código. Lo mismo si este saludar lo tendría que usar varias veces. No me conviene volver a declarar la misma expresión lambda varias veces. Si lo, usa, si lo asignamos a un delegado es lo mismo que asignar, asignar cualquier método. Una expresión lambda representa un método como cualquier otro. La, la única diferencia es que su método no tiene nombre, no tiene una declaración formal. Entonces, yo acá puedo poner action, eh, saludar igual a todo esto y usarlo, invocarlo, pasarlo como argumento o cualquier cosa que se pueda hacer con un delegado. Acá porque no le gusta. Ah, ¿por qué? Bueno. Sí, podrías. Así. Saludó, espera y vuelve a saludar. ¿Ves? Saludó acá y después llamó al esperar que espera y volvió a saludar. Bien. Pero la forma más feliz y más útil de esto es hacerlo así, ¿no? Imagínense que al sort le pasan, tiene una lista con dos personas eh, Persona no existe, pero bueno, vamos a crearlo. Y la persona tiene DNI, ¿no? Un DNI. Entonces, DNI lo voy a... Fíjense... Esta declaración de propiedades con lambdas. ¿sí? La propiedad DNI retorna DNI y, y en el caso de setear algo, hace DNI igual value. Y nos ahorramos todas las llaves sí, y un montón de cosas. Y eso no es, no es técnicamente una, una expresión lambda como las que vimos recién. Pero es lo mismo. ¿sí? El get retorna DNI y el set... Hace esto, no retorna nada, pero guarda value en DNI. Y es una forma más corta de trabajar con esto. Y si fuera de solo lectura, la propiedad DNI eh, re, retorna el atributo DNI. ¿Ven? Cuando lo sabes leer, es, C Sharp tiene un problema. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué los desarrolladores buscan a, eh, sacarle el código a C Sharp? Porque es muy, lo que se dice verbose, que es, tiempo mucho, para, para escribir algo hay que escribir mucho. O sea, para generar algo hay que escribir mucho. Y vivimos en un mundo apurado donde cuanto antes salgan las cosas y menos tiempo perdamos codiando, mejor. Eh, entonces, bueno, sin sacrificar las características más importantes del lenguaje, como la seguridad de tipos y demás, le van metiendo estas cositas, estos atajos, para que la gente pueda programar un poquito más rápido y el código no sea tan extenso. Es algo así similar cuando generas los getters y los setters. Eh, cuando pones. Eh, cuando seleccionás persona, tocas la lamparita y, y genera los getters y los setters. Sí, te arma las propiedades con expresiones lambda, lo que demostró recién Mauro. Sí, es lo que. Me, claro, lo que acabo de hacer. Así sería el. Así sería el set. Solo set. No sé si esto se lo van casi a ver. Tal vez sí. Tanto no. Tanto no. Todavía. Todavía no. Eh, entonces, si yo acá tengo personas, igual new list de persona, y voy a instanciar dos personas, con un DNI uno dos tres cuatro y otra persona con un DNI 9874 ¿Sí? Ah, esto nos lleva... así ah, Bueno. Lo pasa es que yo quiero comparar a las personas por su DNI. Bueno, le digo a personas.sort. Le digo que mi criterio va a ser cuando el DNI sea mayor, va primero. Entonces, va a recibir una persona, le va a poner P. Y cuando P.DNI, ¿cómo sabe que P es persona? Y, bueno, porque es una lista de personas son las magias del compilador, ¿sí? Cuando p.dni menor a recibe dos personas, ¿no? Cuando la segunda persona le resto el DNI de la segunda persona, de nuevo cuando recibe dos, tiene que ir entre paréntesis, no puedo hacer eso de sin paréntesis. Y esto me va a dar mayor, o sea, positivo, cuando la primera persona sea mayor a la segunda. Igual, eh, cero, cuando sean iguales, porque estos son enteros. Y eh, menor, cuando la segunda sea mayor a la primera, es decir, la primera menor a la segunda. Y le pasé el criterio del sort en una línea. ¿Ven la, el potencial de las expresiones lambda para cosas puntuales como esta? Imagínense que de naive sea, en vez de int, de int sea un string. Bueno, maravilloso. Vamos a encerrar esto en comillas. Y acá lo que voy a hacer es, P.dni.comparto. ¿Y qué, qué hace este método, comparto? Lo que hace es fijarse si lo, el, el, el otro DNI que le voy a pasar es mayor, menor o igual. Y va a devolver mayor a cero, sea, positivo si eh, el primer string es mayor al que le estoy pasando por parámetro. Cero si son iguales y menos que cero si es menor al que le estoy pasando por parámetro. Entonces, como esto retorna el mismo criterio que requiere el sort, también lo estoy haciendo en una sola línea. Se ve el potencial que tiene esto cuando estamos trabajando con métodos puntuales que los vamos a usar una única vez. Para indicarle algo, un argumento, a otro método. Si no, tendríamos que haber declarado. ¿Cómo es la declaración de esto? Son, recibe dos personas, retorna int, te tienen que llamar, comparar personas, las llaves, el return. Me estoy ahorrando cosas acá. Y, además, no lo puedo declarar acá en línea. En realidad, sí. Pero esta es una forma más corta de declararlo. Si lo estuviera declarando como veíamos nosotros acá abajo, encima tengo que bajar a ver cómo compara. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con el, el, el comparar, por ejemplo. Que lo que hacía era número 2 menos número 1. Recibe dos números y retorna un entero. ¿Cómo lo puedo transformar en una expresión lambda? Mercedes ya habló, que hable otro. ¿Quién se anima? Pues yo sé que Mercedes ya lo sabe. Mercedes ya, lo, ya, de hecho, ya cambió todo este código y ya lo transformó toda la expresión Slam. Quiero que otra persona, eh, si no lo hiciste, te tendrías que estar haciendo. Ahí está, ahí está Gonza. Gonza tiró, a ver, vamos a probar el ejemplo de Gonza. 11 dice que recibe dos números, n1 y n2, operador lambda. Y lo que hace es n2 menos n1. Igual que acá. Muy bien. Lo único, no es necesario los paréntesis. ¿Sí? ¿Por qué está n2? Primero que n1, pues estamos ordenando descendiente, de, descendiente descendente en vez de ascendente bien, y saludar con milisegundos muestra este console line y recibe también un n1 o t1. Vamos a poner tiempo 1 y tiempo 2. Y hace el console line Acá, en vez de milisegundos mayor, este 1. Y este, este 2. Ahí está. ¿Ven? Y me quedó todo y ya puedo borrar estos dos métodos de acá. Chau, se fueron. Ya los tengo acá. Y el último me queda el mostrar OK, el mostrar no OK y el es A ver, uno Lean, uno Lauti y uno Lucas. ¿Se animan? Eh, Lean el mostrar OK. Lauti, el mostrar no OK y Lucas, el spar No es necesario escriban todo. ¿eh? Muy bien, Lucas ya tiró el SPAR. Excelente. Ahí te falta algo igual. ¿eh? Porque esto que retorno, un BULL. Si yo solo hago el, el módulo, esto me va a devolver el resto de esta división, que es un entero. muy bien la auti la auti me dice que el mostrar no ok es recibe un entero n y invoca el console line y entonces vamos a hacer vamos a ir cambiando el spar como nos dijo Lucas que dice recibe un número y calcula el módulo de ese número que es el resto, el resto de la división, y si es distinto de 0, en realidad si es igual a 0, es par. Lo que pasa es que nosotros en, algún, en un momento lo cambiamos para que sea impar, pero si ponemos igual igual igual, el criterio es, bueno, todos los pares. Claro. Lo que pasa que en la clase pasada lo cambiamos para, para mostrar que uno podía cambiar el ejemplo, el criterio desde afuera del método esperar en base a criterio. El mostrar no OK, dijo Lauti, lo, lo escribió así. N va a console bright line y el mensajito que era este. Acá, N. Acá, los paréntesis no hace falta, ¿sí? Los puedo poner o puedo no ponerlos. Cuando es un solo parámetro de entrada, me los puedo ahorrar. Y, bueno, del, el mostrar OK es igual, es el mismo tipo de legado. O sea, se va a parecer mucho a esto, pero solamente va a cambiar el mensaje. Ahí está. Ahí me lo pasó, Lean. Entonces, M le puso. Para que, nada. En realidad, como acá estamos hablando de un tiempo, estaría bueno ponerle T de tiempo. Pero puede ser cualquier letra, ¿sí? Eh, se entiende porque está en una sola línea. Idealmente, la letra tiene que representar a la variable. Y si no se entiende, nada, sin miedo, tiempo tiempo. ¿Sí? ¿Se entendió? Expresiones lambda, ya puedo borrar estos tres. Y esto sigue funcionando, como venía funcionando. Esto lo voy a, bueno, lo voy a dejar ahí. Hola, mundo, después del tiempo. Hola, mundo, pasaron tantos segundos que es mayor a tantos otros. En realidad esto lo habíamos dado vuelta, acuérdense. Pasó el criterio porque es par, pasó el criterio porque es par, no pasó el criterio, no se esperó. Pasó el criterio porque es par, no pasó el criterio, no se esperó. Porque es impar. ¿Sí? Sigue funcionando igual, pero el código ahora nos quedó, si le saco los regiones y le saco el ejemplo del sort, nada, son 10 líneas. Lo vemos incluso con la pantalla aumentada, yo le saco esto así, saco los regios. Ahí está, entra todo. Todo lo que habíamos hecho que era larguísimo, terminó siendo esto. Gracias a qué? Gracias a delegados, gracias a expresiones lambda. Y se entiende.